Ven, siéntate, mujer, conmigo. Tenemos que hablar. Yo sé que no te gusta cuando te digo, tenemos que hablar. Pero hoy te prometo que todo será distinto, porque siento en mi corazón el instinto de decirte una gran verdad. Ayer, cuando te estabas cambiando para irnos a acostar, ¿te acuerdas? Me fijé que te mirabas al espejo, como queriendo reclamarle al tiempo las arrugas que ya se te están viendo y tus ojos tan profundos y tan negros, se cubrieron de llanto por momento, pero claro, la heroína de mis sueños, en un ataque de vanidad, de esos que acostumbras tener, tú me entiendes, por supuesto, lo trataste de ocultar, pero yo que te conozco tan bien, casi mudo y sin aliento, me di cuenta lo que estaba ocurriendo, porque podrás engañar al mundo, que te conoce superficialmente, pero a mí, a mí, yo que te conozco el alma, a mí jamás me podrás engañar. Ven, siéntate mujer conmigo. Tenemos que hablar, y yo sé que no te gusta cuando te digo, tenemos que hablar. Pero hoy te prometo que todo será distinto, porque siento en mi corazón el instinto de decirte una gran verdad. Que los años han pasado, que hemos envejecido, ¿para qué negarlo? No tiene sentido. Pero no son los años los que dan valor a un diamante, el reventar de un botón lo que forma la más bella rosa, el continuo girar del aire lo que pule una roca, el caminar constante una ruta lo que forma un camino, que los años han pasado, que hemos envejecido, para qué negarlo, no tiene sentido. Pero si no fuera por el tiempo que ha transcurrido, tú no serías quien eres, ni yo sería quien soy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 que te he visto envejecer, llenarte de dolores, y a veces en las noches, en vez de dormir, toser? Para mí, sí, para mí, no existe nada en el mundo más bello, más sincero, más tierno que el amor que con los años maduró en tu piel. Por eso, cuando te vuelvas a mirar al espejo, siéntete feliz, siéntete orgullosa, porque esa arruga que adorna hoy tu rostro es simplemente una copla con la que ha querido Dios cantarle al mundo la historia de nuestro amor, de ese amor que empezó como un huracán y se convirtió poco a poco en una copa de cristal, donde hemos empezado a añejar el vino que tomaremos juntos en eternidad. Porque envejecer y amar lleva el secreto de una gran verdad que cuando se ama más allá de la carne, Qué importa una arruga menos, qué importa una arruga más. Ven, siéntate, mujer, conmigo. Tenemos que hablar. Que los años han pasado, que hemos envejecido, ¿para qué negarlo? No tiene sentido.